...como me han hecho un montón de preguntas y la forma que tengo de contestarle a todos es esta. Eh, esto es lo que van a ver ustedes. Van a entrar en una página, ¿vale? Que venden, venden material, de electrónica y drones y van a ver un montón de cosas. Eh, algunos saben qué es lo que están viendo y otros no tienen ni idea. Entonces van mirando eh, canales de YouTube. A veces caen en canales que no les dicen las cosas como son... A veces caen en canales que están para comercio y para vender y para ganar dinero A veces caen en canales que son de verdadero hobby A veces caen en canales que les quieren vender cursos Entonces eh, les puede pasar de todo Acá les voy a mostrar claramente eh, lo que vale y lo que no vale Se están iniciando, no se quieren gastar mil euros Este es el mejor drone, ¿vale? El auto levo, no sé qué Pero miren los precios entonces tenemos que empezar a bajar. Estos drones, este, este, este, estos son todos pesados. Son drones pesados que a la legislación, por lo menos en Europa y española, no les vale en cualquier sitio. Si viven en el campo y quieren o van mucho a la montaña o van a lugares así abiertos, que no sean urbanos y lejos de aeropuertos y estas cosas, pueden acceder. Estos drones no son lo mejor que hay. ...pero les van a salvar las papas y para empezar a entender cómo es el vuelo... ...cómo son las aplicaciones, eh, de qué va, cómo son las... Lo, ...bueno, todo lo que es la programación, lo que es ajustes... ...estos drones son, son dentro de la gama blanca bastante interesantes... ...y ven los precios bajan mucho más, 152 euros este dron a casi 1000... ...este hay una diferencia, también hay una diferencia mecánica, electrónica... Y de calidad, pero... Se están iniciando y a lo que estamos hablando, ¿no? Tienen esto. Los FIMI a mí no me terminan de convencer por el tema de conectividad. Eh, pero bueno, cada uno, si quieren probar un dron de estos ya se van más caro Esto no, es una bosta. esto Estos eh, al principio tenían una cantidad de drones y vendieron muchísimo. Y después fue una marca que se quedó muy atrás. ¿Por qué? Porque hacen tonterías. Hacen mandos que llevan pilas. Hacen un mando para todos los modelos y hace 5 años que está el mismo mando, no lo, no lo cambian, no le hacen nada. Y 234 euros, bueno. Siempre que vayan a hacerse con un dron eh, los cánones mínimos. Eh, fíjense que pone 5G, van a tener que tener un teléfono de 5G en conexión, ¿no? Y eh, otra cosa que tienen que ver es que sea de tres ejes el gimbal, ¿vale? Lo que es la cámara que esté sujeta por tres ejes, no por dos. Porque dos ejes les van a generar mucha vibración. Este es un dron buenísimo, que la calidad de grabación mmm, todavía deja mucho que desear, pero también está fuera de rango, ¿no? Está a 450 y pico de euros. Y bueno, después todas las cosas. Estas eh, no son las que utilizo yo, estas tarjetas. Les muestro todo lo que van viendo, ¿no? Pero bueno, muchos youtubers y pilotos de drones y eh, gente del hobby usa estas tarjetas Yo uso unas que son negras, que ya hice como tres videos sobre eso Pero bueno, a mí igualmente estoy siempre... Eh, no llego a ver con claridad las grabaciones, así sean en 4K Tienen que ver bien el tema de, la, de las tarjetas micro CD, Porque se gastan un dinero en esto... Y después, quieren abaratar en esto, y es lo mismo que la nada, porque no les va a dar... Se necesita una tarjeta que tenga una lectura eh, con velocidad, que tenga bueno todas las características que necesitan para que sean una grabación buena, ¿no? Yo quemé dos tarjetas, porque no aguantaron la toma Después, bueno, estas cámaras yo he tenido varias, no me han servido para nada, pero cada uno Yo me quedo con la GoPro de toda la vida eh, las antenitas estas las he probado en otros mandos y sí que funcionan. Lo que es antena ya y este tipo de antenas para, para mandos, sí que te aumentan la conectividad. Yo antes pensaba que no, el cable OTG pensaba que no. Hice mil pruebas con Phantom y con Spark y con Mini. Pasé a FCC, bueno, en fin, eh, tienen mis videos con esto. Eh, bueno, el tema de, de los protectores... En un Mavic Air 2 sí que podría funcionar porque tiene potencia, pero en drones más pequeños como el Mini no vale de nada. Y esto yo no lo haría nunca, porque sí podés tener flotadores, pero el dron vuelca. Eh, tiende a volcar con esto, por, por cómo va la, el vuelo, ¿no? Y las hélices. ¿Qué más hay aquí? Bueno, vamos a poner, por ejemplo, hay drones premium, que son los caros. Ya tienen mi video de Husan, de, de, de DJI, de marca blanca un montón. Pueden ver mi canal. Después están los drones avanzados. Esto es ridículo. Esto no sirve para nada. ¿vale? Le han puesto algunos drones, el detector de, de obstáculos. Como ya está hecha la matriz, ¿qué hacen? Lo ponen por fuera. Le hacen un conector y lo ponen por fuera. Es una cosa que no puede ser. Y no vale de nada. Los detectores de obstáculos a este nivel no, no son muy útiles. Además, bueno, acá hay buenos precios. Tienen los enlaces de compra en algunos de mis videos también. Eh, se agradece que compren desde, mi, desde mis enlaces, obviamente. Aunque bueno, saben que las comisiones son mínimas. Hay que vender. Para que yo tuviera un sueldo de esto, para los que van a hablar, tendría que vender 150 drones por mes. Y no es mi caso. Eh, y vamos a los drones, a lo que estábamos hablando. Drones... Eh, de inicio Bueno, esto olvidarse Estos drones suelen durar las baterías 5 minutos No sirven para nada Esto no sirve para nada Esto puede que ande ahí ahí Tendría que pedir uno y estudiarlo Sí que tiene motores brushless, ven Pero este drone no vale, esto no vale Con motores de escobilla no pueden comprar absolutamente nada Ni un helicóptero pues los helicópteros estos tienen motores de escobilla Y se terminan haciendo mierda, pero bueno esto es buenísimo, estos aviones pueden ver en mis videos, sobre todo el Mustang, es increíble este avión, en cualquier momento me voy a pedir otro, estos drones que vienen con este plegado son una bosta, ¿vale? Esto no sirve para nada, este lo tendría que probar, este, esto es el dron de todo el mundo que vaya a, a iniciarse, esto es lo mejor que hay, el ZLRC, pero tienen este y tienen el Pro. Yo les diría que apuntaran al Pro. Y con tres baterías siempre. El mando es una bosta, pero va verdaderamente bien este dron. Pueden ver mis videos también. Pueden comprarlo desde el enlace. Estos mini drones, olvídense. Pero se olvidan ¿eh? de todo esto. Es porquería, es basura. Y es gastadero de dinero para nada. Este es un dron que fue muy bueno en su momento y sigue siendo interesante. Pero no puede costar esto. La cámara no vale nada. Y está este precio porque es famoso, porque fue de los primeros que salió, se vendieron millones. Y son bastante difíciles de controlar si no tenés idea. Estos otros tienen control de altura, tienen un montón de mecanismos automáticos que van a ayudar a la hora de volar. Después, bueno, todo esto es basura, todo esto es basura. Estos son imposibles de volar, vale, estos aviones. Si quieren un avión, bueno, este está siendo muy famoso este tipo de aviones. Eh, que sí, que no, que sí, que no, bueno, lo pueden adquirir, es barato, pero es muy difícil de volar. Yo si quieren volar aviones les diría esto. Esto tiene control de altura, tiene varios modos de vuelo y los pueden ver en mi canal. y Es alucinante. Lo que he hecho con este avión, yo me pasaría todo el día volando este, este avión. Si tuviera un lugar bonito como me gusta a mí para volarlo, pero bueno, aquí es muy difícil. Eh, ya me lo llevaré a algún campo con, con, con amplitud y sin árboles. Porque pueden ver en mi video lo que me pasó con ese con ese dron Y lo demás, bueno, no la verdad que no sirve para nada. Y poco más, helicópteros, aviones, vehículos, esto ni lo vamos a mirar. Así que de lo que es drones les quería comentar así, velozmente, en un mini video para que supieran lo que son las páginas y, y el tema. Si compran un dron de acá me avisan, yo mando un mail a, al, al tipo que me lleva el a Chun li que me lleva el, el canal con el tema de ventas y etcétera para que se los envíen urgente, ¿vale? Eh, para ser claro, no tienen idea, nunca volaron un dron, no quieren gastar mucho, van y hacen clic aquí. Y lo piden con al menos dos baterías. Esto no. Eh, bueno, one battery, two battery. Al menos dos baterías, ¿vale? Con una se van a quedar cortos. Ahí tienen por 150 euros. Este que es una máquina. No van a tener la super grabación, pero sí van a tener un vuelo impresionante. Este dron es muy, pero que muy bueno. Así que nada. Eh, tienen el, el enlace de compra, se los voy a dejar bien claro en este vídeo Y... Y bueno, espero que esté todo claro, y si tienen alguna duda sobre este tema, me, me lo dicen. Y, y lo vemos. Tu, Drone. Headshot.